Buenas tardes, José. Estamos aquí en Explotaciones Campo de Zafra con la nueva atadora de AgroTools, la Thatcher F25. ¿Qué tal, José? Cuéntanos las impresiones de, de esta máquina. Estamos atando a cuatro brazos, que es algo atípico. Y bueno, pues, como podéis ver la máquina se desenvuelve bastante bien. Eh, en esta última versión de atadora contamos con una nueva tecnología de la batería, ¿no? Que no, nos comentabas que, que os llega a durar hasta, la, hasta dos jornadas, ¿verdad? En casos extremos, nos vamos a las dos jornadas tranquilamente. ¿Y luego, ¿cuántos niveles de atado posee esta, esta nueva atadora? Cuatro niveles. Cuatro niveles en función de la fuerza que quedáramos dotar, a... De la fuerza y al tipo de hilo. ...pues ponemos uno o ponemos otro... ...en cuanto al hilo eh, degradable, hilo de pelen... Eh, ...hay total compatibilidad, es una tijera que se puede adaptar al material... ...habitual que tenemos en cualquier ferretería o repuesto agrícola... ...sí, la máquina se adapta a todos los tipos de hilo... ...también el de acero inoxidable para tal vaquera de, de riego... Esta es una tijera, eh, tijera atadora, José, que, que, que bueno, se ha diseñado específicamente eh, utilizando patrones de otras marcas y, y que en este caso, pues bueno, eh, aparte de mejorar la batería, vemos que la velocidad de atado también se ha mejorado, ¿verdad? Sí, ha mejorado considerablemente. No tenemos prácticamente atranques, no tenemos roturas de, de, de cable y desenvuelve bastante bien. ¿Y qué nos puedes contar de las próximas mejoras que podamos tener para esta para este tipo de atadora que, que estamos probando? La bobina de 200 metros para hacer tiradas más largas y luego el tema de la hélice, la hélice que hace el trenzado. Primero paramos la máquina por seguridad, quitamos la tapita y bueno, pues la hélice como en otras marcas, es de plástico, la queremos fabricar en, en aluminio y para evitar las roturas cuando haya tranques, ensarmientos y demás. Pues muchas gracias José, te dejamos que sigas avanzando.